Y nuevamente agradecer a Dios y a ustedes por darnos esa oportunidad. Estos son los torogoces de Morazán, la expresión musical de la Revolución Salvador. Venga compañeros, todos vamos a ponerte con un toque muy el... popular. Venga compañeros, todos vamos a ponerte con un toque muy popular. Vengan a gozar, vengan a bailar con todos los cinturones azules. Vengan a gozar, vengan a bailar con todos los cinturones azules. Allá por el monte, con una hora en un lugar de Toroman. Allá por el monte escucha una voz, se saca del toro en de todos Somos muy expertos en las construcciones Los que ponen en los paredones Somos muy expertos en las construcciones Los que de en los paredones Pues de mañanita comienzo a cantar Y levanta este hermano vamos a trabajar. Hoy de mañanita comienza a cantar